Solo se trata de imaginar, solo se trata de creer, solo tienes que tener fe, estaré a tu lado hasta el final. Cuando estés sola y triste, di suavemente mi nombre. Estaré a tu lado, en el momento Llegaré muy rápido, corriendo No me llames, sabes que no estaré Que estoy muy lejos, pero puedo Con la mente, con la fuerza de mi mente puedo Estar a tu lado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 Pero te aseguro que es tan posible Porque el amor supera cada barrera Y en la distancia no existen barreras Solo existe la lejanía, la distancia Pero para amarse no se necesitan Tú llámame diciendo mi nombre suave